Y dijo Jesucristo durante la última cena a sus apóstoles, quienes la mayoría habían estudiado en la Universidad de la República. Discípulos, en verdad os digo que y es igual a X al cuadrado. Pero maestro, maestro, no te entendemos. Es que estoy diciendo una parábola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a la capital de los simios. Sistema matemático detected. <risa> Un poco intelectual, oh. te andamos intelectuales eh, claro. Volvemos eh, después de Semana Santa Un poco más eh, pensativos e intelectuales ¿Cómo está, profe? Muy bien, y doy han dicho como estuvo ese fin de semana Largo, largo fuego Largo, Bastante y, largo. El, y entretenido No, tú, la verdad que Bueno, bueno, no me... No voy a decir divertida porque eh, no, yo no, no creo que Semana Santa sea para divertirse. O oh, sí, es para divertirse, ¿no? Sí, igual nomás. Igual nomás. Sí. Bueno, pero me divertí bastante el fin de semana, profe. ¿Y usted? Mira, yo también, también lo, lo pasé bastante bien este fin de semana. El día viernes, yo creo que como hasta las 4 de la tarde es para sufrir. De ella, ¿Sí? Sí, porque según. A esa hora ya se muere Don Ghecho. Ah, ya. Entonces, Pero no ¿Tuvo todo ya... su fin de semana de recogimiento, de no, introspección? No, no, la verdad que no. Y yo, yo sé que sí bebió la sangre de Cristo, en exceso. Es, eso sí, eso sí. ¿Sí? De hecho, yo soy un fiel seguidor y continuador oh. de la palabra y obra de Cristo. Ah, ¿sí? Sí, porque dice, Cristo muere por todos nuestros pecados entonces lo que uno tiene que hacer es pecar y pecar y pecar para que su muerte no haya sido en vano güey. ajá, ahí estamos oh, profe. ¿A que entonces... pecamos todos <risa> para que la muerte de Cristo no, no sea en vano arrepiéntete pecador arrepiéntete te, te. <risa> oiga, ¿será necesario explicar el chiste? no, profe que quede ahí, para los intelectuales ya, porque el chiste que se explica como que no tiene sentido no, claro, que lo busquen que busquen, claro <ríe> y así estamos, eh, una nueva semana, la otra fue semana corta sí, semana pues, cargadita yo creo que eh, la semana que pasó, recién pasó estuvo bastante movida por algunas noticias también y también, bueno, ahí estuvimos tolerando un poco el encierro eh, mucha gente que quería salir este fin de el fin de semana que pasó y obviamente que no pudo por toda esta eh, pandemia que hay eh, por toda esta... Eh, alza de infectados. Tuvieron que también mamarse o tolerar un taco de 15 kilómetros el día viernes por los cordones sanitarios y el día domingo también a la vuelta como el cordón sanitario todavía estaba ay, ay, ay, ahí de nuevo tolerando ese tráfico. Sí, pues. Y sigue la el encierro, sigue la cuarentena, ¿seguiremos tolerando esta esta cuarentena? Yo creo que no hay nadie que lo tolere ya a esta altura. Sí, pues. Pero, pero no queda de otra, porque los contagiados han subido a más de 8000 diarios. ¿8000 diarios? Sí, incluso se habla de la Nueva cepa chilena. ¿Qué hacen con tanto diario? Oiga, eh, <risa> entonces nuestra palabra de la semana sería tolerancia o tolerar, yo creo. No? Tolerar, efectivamente, sí. Tolerar, que viene del latín tolerare. Oh, wow. Oh, wow. Que tiene varias excepciones, pero vamos a dar las primeras cuatro nomás. La primera que dice llevar con paciencia. O sea, yo puedo tolerar el las mañas de esa niña, por ejemplo. ¿De cuál niña? De cualquier niña que de repente, no sé, pues le dan un ataque de berrinche. Ya. Ahí uno puede decir sí, yo puedo llevar con paciencia todo esto, cerrar los ojos. Estás hablando de algo en específico, de alguien en específico. O va a contar la historia de cuando volaban los polerones del sexto piso. Eh... <risa> claro, sí. Ahí, ahí sí que uno tenía que tolerar tener un, un, un acto profundo de paciencia. Era piso 6, profe. ¿no? Piso 6, sí. Sí. Los, los porelones voladores, sí. <risa> A yo creo que los hoja. mendigos que estaban abajo uh, Agradecían la ropa gratis que volaba <risa> No, yo creo que le decían la la voz <risa> claro. Se le tiraban, de vuelta. La por tiraban el olor. de vuelta Por el olor, digo <risa> yo Claro, más, no, si me decían era ropa limpia Ah, era ropa limpia Era ropa limpia, sí Viste, ahí uno tiene que estar tolerando cierto tipo de cosas Sí, pues, profe O no tolerarla Y tomar claro. algunas decisiones que a veces son difíciles, por así decirlo Exactamente la segunda excepción que tenemos es permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente. Por ejemplo, ¿Mm? hay mucha gente que por todo este tema del, del estallido delincuencial toleraron la quema de, de, de neumáticos, el saqueo y todo lo más. Decían, bueno, es como un mal menor por todo lo que se quiere lograr. Entonces ellos toleraban eso, esas faltas que se cometían, porque eran un ilícito. Ah, claro. Pero, entonces, claro, obviamente no, no las comparto, pero sí vienen al vienen con la palabra uh -huh. de tolerar okay. lo otro es Sí, dale Dígame. No es que lo iba a llevar a un, a un, a un contexto Pero explique, explique un poco más A la etimología mi, de la palabra La etimología de la palabra Exactamente eh, Tiene que ver específicamente con El, el, el soportar ¿Sí? El, aguantar. el de aguantar ahí viene el, sí, el, el tolerar Y que se va dando también desde, desde Un punto de vista en el que uno a veces Está incluso en una situación de superioridad Claro. Porque por ejemplo eh, mira, Vamos a llegar a esto, pero Primero voy a dar eh, otra acepción para, para terminar con la con la, con la cuarta. Uh -huh. La tercera acepción dice resistir soportar especialmente un alimento o una medicina. Por ejemplo, yo digo, yo soy intolerante a la lactosa. Yo creo progres que usted le que gusta la inventado. leche, profe. Sí, pero palabras progresas que se han inventado ahora que dicen antiguamente tenéis que comer nomás y anda a ser intolerante al. No, antes pues. de macho, tenéis que aguantarte el dolor de guata, sí, no estás ahí, profe. Intolerante lactosa, al gluten. Sin gluten, no. celíacos, son... Palabras de mierda, palabras nuevas. <risa> Un celíaco, que esa weá <risa> No sé, weón, alguien que se llama Celia o alguien que le claro. gusta la celia, no sé. Weón. No sé, una cosa así, pero... ¿Fanático de Cruz Claro que no, yo soy intolerante a la lactosa soy intolerante a tal cosa. Entonces, claro, el grado de, de tolerar o no tolerar se puede dar para un, un alimento o algo médico. Claro. Por ejemplo, eh, si tú eres tolerante o intolerante a la penicilina. Yo creo que eso es un poco más eh, complicado porque si no eres tolerante te puede ir cortado. Sí. O alérgico, que en este caso podría ser como una... Como un sinónimo de alérgico en este caso Pero la cuarta excepción dice Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás Cuando son diferentes o contrarias a las propias Ay. Yo ah, creo que está esta, esta es la mejor definición amplio. ¿Está hablando del Frente Amplio usted profe? Del fraude amplio, de los comunistas, del sordirío en general Algunos grupos de extrema derecha también que, que son bastante intolerantes Oiga, pero yo he conocido por ejemplo a, Hace poquito algunas noticias Que... Eh, Ciertas personas, de, sobre todo del fraude amplio, han tenido que tolerar un troleo, pero de proporciones. ¿eh? <risa> sí, se las han visto, pero... le, Mire, le pongo un contexto él. así como rapidito para que más o menos cache. Eh, la linda Featriz Sánchez. ¿Ya? Escribió hace tiempo un tuit que decía Y si como sociedad presionamos dejando de comprar Eso sí que les dolería, ¿cierto? ¿Se imaginan dejar de comprar ese transferir dejar de comprar en AgroSuper, Jumbo Starbucks? Entre otros, decía Ah, ya pero hace eh, otro fin de semana, muy muy, hace muy, muy poquito, se le vio comprando en el Jumbo, no sé si de la dehesa, de, de los arnechea, iba con el carrito lleno. <risa> Entonces tuvo que tolerar un troleo más o menos por Twitter, por redes sociales, y creo que se quedó calladita. Claro, ser esclavo de tus propias palabras, sí, es complicado. Es, exactamente. Porque cuando tú llamas a incendiarlo todo, o llamas a boicotear cosas y después te encuentras tú haciendo eso. Claro. Son las inconsecuencias de la vida. Es como el clásico eh, eh, odio al capitalismo posteado desde un iPhone. Bueno, pero me fascina Ripley. <risa> claro, y, y tomándote un Starbucks, un vasito de Starbucks, y que, en el sí. fondo lo que tú compras ahí no es café, es el estatus. Exactamente. Así que ya Ay, que aguantar los vasos no que hombre. Claro, no le quedó otra <risa> Y mamarse todo ese todo <risa> de tolerarlo. Tolerarlo. Pero sí, eh, últimamente este tema de tolerar no, no funciona. Cualquier persona que piense distinto debe y será atacada. En redes sociales y, y tratar de funarlo Porque no La gente realmente No soporta Que la gente pueda pensar De una manera distinta sí. Y ojo Y aquí lo quería empalmar Con lo que había dicho antes De, de estar desde un punto de vista De superioridad Porque uh -huh. cuando yo tolero algo Es porque yo lo soporto Pero tampoco No lo entiendo Ni lo comparto Distinto es que yo te diga ¿Sabes qué? Eh, yo puedo comprender Tu punto de vista Porque ahí sería Empaparme de la postura del otro Y decir Ya mira Aunque sea hueona Tiene algo de lógica claro. Pero acá no Acá no, acá es cuando tú dices, no, yo tolero, es como, ah, así como ya Sí, yo sé que está hablando mierda, está hablando estupideces, eh, pero ya, está uh -huh. en su derecho Pero ojalá que hable menos y que se quede callado y, y, y que hable lejito Claro Esa forma de tolerar también yo creo que es bastante peligrosa Porque te da como un, una superioridad moral Y mucha gente practica eso y es bastante complicado Sí, pues. la verdad es que en estos tiempos que, que corren la palabra tolerancia está muy de moda pero se aplica muy muy poco sobre todo los políticos la tienen muy arraigada eh, políticos obviamente de todos los sectores eh, la gente misma progresista la tienen también muy arraigada pero no practican lo que dice en sí la palabra, es que yo creo que se empalma con lo que tú decías antes, uh -huh. ellos tienen un discurso que dice no, nosotros tenemos que ser democráticos, pluralistas tolerantes, pero basta que alguien haga un comentario, como lo que le pasó por ejemplo a Violento Parra, que lo vamos a tocar después uh -huh. y las redes sociales estallan y que hay que matar, poco más que matar a este desgraciado, que hay que cancelarlo hay que funarlo, cómo es posible que en la televisión pase estas cosas, lo mismo que pasó con Norambuena eh, con la entrevista hace una semana atrás, también cómo es posible que este loco esté por aquí puesto y, y qué es lo que pasa acá y no se tolera la libertad de expresión, entonces eh, es bastante complicado cuando ciertos grupos se toman el, la verdad, porque en el fondo ese yo creo que el gran dama, son ellos los portadores de la verdad y cual, cualquiera que ose decir en lo contrario, será quemado en la hoguera, a pesar de bueno, que ellos se, eh, hablan y dicen que son pluralistas lamentablemente son los tiempos en los que vivimos profe, eh, yo creo que la tolerancia como digo, se aplica poco se habla mucho de ella, pero se aplica casi nada o sea, si tú no piensas como yo, estás en contra mía, ese es el digamos, el, el, el, el, el círculo pero, que se, que se... Y, y aparte de eso o sea eh, aparte de estar en contra tuya, merece. Que te funen y que te. O, ojalá uh -huh. busquen todos tus familiares donde vive tu número de teléfono y que te llamen, te estalquen y, y te hagan mierda. Claro. La famosa okay. generación de cristal. Sí, pues. Así que a tener más a practicar más que nada la tolerancia. Sí. Porque la verdad es que esta generación de cristal está muy frustrada, no tolera nada, no aguanta nada, por todo se ofende. Eh, y esperemos que esto nos lleve a, a, un, a un mundo más malo del que tenemos. A un mundo intolerante donde se te juzgue por pensar... Qué Exactamente terrible, Qué terrible Ah, y no van a faltar, no va a faltar el que decir Sí, pero antes pasaba lo mismo En la dictadura te mataban por pensar distinto <risa> Sí, desgraciado, pero por algo estamos en democracia Y no porque alguien lo haya hecho atrás Va a significar que, que tú lo estás haciendo Sea bueno también, sos pedazo de... <risa> Eso Diga mi general <risa> Oiga, profe Y pasando <risa> a nuestra sección La vuelta al mundo Van a no decir el mundo al instante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 de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569 78690812, más 569-78690812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Déjale, grande Roland. Grande Roland, estuvimos viendo los partidos y el fin de semana estuvieron bueno. Bueno, bueno el Polo bueno. estuvo más bueno que el de la U. Eh, sí, la verdad que sí, sí. estuvo más entretenido, sí. Oiga profe, y pasando a nuestra sección, la vuelta al mundo, para no decir el mundo al instante. Claro. Deberíamos hacerle un jingle a esta sección. Cierto. Así como La Vuelta al Mundo a no No, pues va no a aparecer al, al profe Salomón. Claro. Haciendo el mismo jingle. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Y en esta sección, mire, le traigo una noticia de procedente de Estados Unidos. Póngale nomás Dice Profesores de Oxford Buscan cancelar La música clásica Por supremacista No estudiantes Sino que Profesores de Oxford Exactamente Una, la, una de las universidades Más prestigiosas Creo yo Junto con Marshall George, ¿O no? Marshall El MIT ¿Sí? El tecnológico de Marshall Massachusetts, Marshall, Marshall, Marshall George, Roger. Oxford y, y Cambridge Sí pues. Harvard Que son como las más famosas del mundo uh -huh. Me está ahí diciendo entonces, según ellos, dice que produce gran angustia a los estudiantes negros. Yo no sé si esto tendría que ir en esta sección o en la próxima. <risa> ¡Cómo tan bueno! <risa> Mire, le leo un poquito y le pongo en contexto Dice sí. eh, The Daily Telegraph, el prestigioso medio británico con más de 160 años de vida Obtuvo acceso a documentos mostrando avances de la cultura de la cancelación Estos archivos son reportes de la Junta de Profesores de la Universidad de Oxford Que recientemente planteó cambios para la carrera de música Su sorpresa fue mayúscula cuando dentro de las opiniones mantenidas por los académicos Algunos de ellos quisieron cancelar los estudios de música clásica. Supuestamente, el repertorio se centra demasiado en la música europea blanca del periodo esclavista, y promueve el <ríe> pensamiento colonial hoy día. Ay, oh, pero, pero, a ver, a ver, ¿me estáis diciendo que, o sea, que no van a poder estudiar a Wagner porque es alemán? No, a, a Mozart <ríe> tampoco. Ni a Mozart, ni a Beethoven, ni, ni a Vivaldi, porque escribieron en periodos donde la esclavitud era No, sí, porque son era supremacistas permitida. blancos. Sí, pero estos, estos locos ni siquiera eran esclavistas. Si los esclavistas eran, estaban en la cana América, en Estados Unidos, en Europa la esclavitud se había acabado hace bastante tiempo pero digo que sea así, profe o sea, está hablando no, de este ya, año? sí. sí. hay eh, eh, eh, música que viene de 1800 1850, 1750 en algunos casos, claro. algunos, los más antiguos 1680, 1700 pero la música clásica la que uno escucha Beethoven, Mozart, 1800 Mire, 1850, dicen de seguirse enseñando eh, esta anotación musical así, representarían una bofetada en la cara para los estudiantes de color por su conexión con el pasado colonial. Puta, entonces ahora hay que borrar todas las mierdas. Hay que borrar toda la historia. Hay que taparse los ojos y decir de aquí oh, para adelante borrón oh, y cuenta nueva. ¿sí? No, don Station, hay que taparse un ojo sí. y cantar el himno nacional en y, Plaza Disney. ¿Y cómo gatica se tapó los oh. dos? Con lente. No necesita taparse el ningún... <risa> Usted es diabólico. Sí. <risa> Es que ya, no creo que se dan al chacho, o sea... Sí. Mire, dice, concluyen en sus comentarios que la modalidad de enseñanza musical, especialmente clásica de Knopford, causa una gran angustia a los estudiantes de color. Ay, pobrecito. Pobrecito. <risa> A modo de Oye, solución pero... disculpe, profe, A modo ¿Ya? de solución eh, Dado que pretendían abordar el problema De la hegemonía blanca en la música Propusieron otras medidas Además de la cancelación Plantean introducir la enseñanza de temas de estudio Alternativos con géneros No eurocéntricos Como el jazz, el hip hop o el blues <risa> Ya, a ver Me vaya a decir que una canción De 50 Cent o de Kenji West Está a la altura de Mozart o Vivaldi Para el estudio Claro algo así Puta, no sé, pues ahora van a poner a Puff Daddy oh, A estudiarlo o... Bueno, ¿a dónde vamos a parar con este mundo, bueno? pero ¿Se da cuenta, profe, a dónde estamos llegando? Bueno, oh, qué terrible aquí vemos un ejemplo de poca tolerancia Claro, no, totalmente, claro. totalmente oh dice la noticia quizá aparezca una noticia nueva pero en el mundo ang angloparlante muchos hicieron eco de la noticia y creyeron que Oxford dejaría de enseñar música clásica dice no es cierto dado que las opiniones del grupo de profesores no significa que la directiva les ob obedezca menos mal Bien. y de hecho ya respondieron. The Associated Press, prestigiosa agencia de noticias fundada en 1846, informó que el director de comunicaciones de la Universidad de Oxford habló con el eh, medio eh, y dice: Actualmente la universidad solo plantea expandir su plan de estudios para ampliar la oferta, pero no eliminará los estudios de música clásica. ¡Tomen! Ya, por lo menos. Yo, yeah, a <risa> Entonces dice, <ríe> mientras eh, retenemos, dice, y de ninguna manera disminuimos nuestra excelencia tradicional en el análisis crítico, la historia y la interpretación de la amplia gama de música artística occidental, estamos explorando formas de mejorar las oportunidades de nuestros estudiantes, dice el comunicado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. O A sea, ver. primero veamos el contexto de la cultura de la cancelación, ¿hasta dónde está llegando? O sea, está llegando, o sea, si profesores de Oxford están proponiendo esto, es bastante problemático porque el director no lo está probando, Pero en algún momento alguno de esos profesores va a llegar a ser el director ¿Y usted cree que... No sé sea, llegue un, un negro Profesor, profesor, me siento ofendido Porque escuché recién a Beethoven No entendí entendido una weá, pero me siento ofendido <risa> ¿Llegará alguien así como para ya eh, explotar todo esto? Y decir, no, aquí tienen un claro ejemplo De que la raza negra se siente ofendida por esta música clasista esclavista y patriarcal blanca. Es que llegarían diciendo, You motherfucker, ticha. <risa> <risa> Ayúdame, motherfucker. <risa> you Ayú, motherfucker, ticha. <risa> <risa> Van a decir, el ta ta ta tan se asemeja a latigazo, entonces me recuerda a Kunta Quinte y a las raíces y, y, y me duele y, y, y me ofende Ah, claro, una tecla del piano <ríe> es como claro. un latigazo para ellos eh, El invierno de Vivaldi me acuerda de cuando llovía y cuando a mi antepasado los dejaban en una barraca eh, casi sin comida pura sandía y pollo del Kentucky <ríe> <risa> y por eso me ofende. Pero tenían blim bling, bling pues, profe. Ah, por eso. Sí, y zapatillas <risa> Nike, con caña. La, la serenata luz de luna me recuerda cuando mi antepasado dormían sin techo y tenían que ver la luna, entonces me ofende. <risa> <risa> oh, weón, pero ¿cómo tan? Cuando recogían algodón. <risa> claro. No, era alguna canción de dedicada a algodón. <risa> <risa> no sé. <risa> Habría que buscar la, la serenata algodón Opus 5. <risa> la serenato del cotón claro <risa> <risa> pero mira, ojalá que o se mantenga firme con esto Ajá. o sea con esto de, de, de que no cambien o sea, eh, hay que entender de que la gente no puede ofenderse por todo y mira por último si se ofenden es problema de ellos pero no tienen por qué hacer que su sentirse ofendido ¿Mm? eh, le importe al resto del mundo gente que está escuchando si te ofendís por todo a nadie le interesa de verdad <risa> pero estas cosas no pasaban antes por pues, profe ¿eh? cuando estaba <risa> Que antes no había Twitter Cuando estaba mi general no pasaba pues. <risa> <risa> yo, yo creo que el problema es Twitter, loco Sí, o Twitter... sea, las redes la red sociales en su conjunto Creo yo, profe, desde que aparecieron las redes sociales eh, La gente está mucho más sensible a todo Es que yo creo que principalmente Twitter es como la más odiosa de todo O sea, Facebook, Facebook es para jugar, Facebook es pa, no sé, sí, para... Sí, pero también se tiran odio ahí También hay sí. gente que ve cristal sí. mucha gente en cristal Hay gente que se ofende, hay gente que ofende también Sí Entonces yo creo que en su conjunto las redes sociales vinieron a ser obviamente un beneficio pero también un prejuicio para, para todas las personas es, o sea, igual han expandido tiene su lado bueno, Por eso digo. pero yo creo que el, el lado malo se refleja especialmente en esto en el tema de la cultura de la cancelación juntémonos un grupo de personas que nos creemos importantes, uh -huh. porque en el fondo eso es lo que están pensando ellos, nosotros somos tan importantes y nosotros somos tan bacanes que nosotros vamos a decidir qué es lo que la gente tiene que ver o escuchar, claro es ridículo o sea, es ridículo por donde se plantee o sea es verdad que, que solamente esa noticia exista ya es peligroso o sea ya, para mí ya es un, un símbolo de alerta no hay Pucha, que hay... mira, no, no tengo nada contra el Hitchcock pero no lo vaya a comparar con una obra no sé de Wagner o con Beethoven Mozart Vivaldi Schubert no ¡ay! obviamente no se puede <coughs> hay que mantenerse firme no más profe como la selección polaca ¿cómo? ¿ah que no he cachó esa noticia? ¿no? ¿qué Ve pasó? que están jugando creo que limitativas para el mundial de, de Qatar? ¿ya? mire Entiendo yo, no, no sé con quién jugaron no, no recuerdo el otro equipo Pero el equipo de rival de la selección polaca Se arrodilló antes de empezar el partido Por el tema de Black, eh, Black Lives Matter Algo así, ¿sí? Negro, negro, negro No sé Y la selección polaca eh, se negó, se negó Ah, no tenía idea Sí, pues todos los otros jugadores bueno, arrodillados, hasta, hasta el árbitro. No, el árbitro no. Pero todos los jugadores bueno, de la selección rival, todos arrodillados por el tema de los negros. Y los otros ahí se pusiste. quedaron estoicos, firmes, ¿no? Estaban ahí. Claro, los buenos Sí. Pero... Me acuerdo que en la NBA un jugador negro. ¿Eh? que no quiso arrodillarse porque dijo: bueno, a mí me da lo mismo lo que, lo que está pasando con esto. A mí no me afecta. Yo no tengo que estarme arrodillando, ni hincando la rodilla. Así como me vale ver. Claro. <ríe> wow No tenía idea de qué había pasado. Sí, Vamos pues, a revisar las imágenes para ver qué tan potente son. Que lo Busquen también. Sí, busquen a la selección de Polonia. Sí, pues. Oiga, y de nuestra sección, ¿lo dice usted o no? Eh, ya, lo digo yo. Y de nuestra sección... Eh... Pero cómo tan hueón. <risa> Le salió bonito, profe. Del alma. Del alma. <risa> Tenemos al gran... Eh, ¿Cómo se llamará? Eh, músico. Yo no sé si es músico. Este es, eh, periodista. ¿Qué es lo que es? Animador. Animador. Sí, periodista animador. ¿No es... ¿Es músico? Sí. No, no. No, que él cubrió mucho tiempo música, pero no, no, no es músico. Ah, ya. Nuestro gran amigo... Freddy Stock. No, Freddy Stock. <risa> ¿Cómo tan, weón? <risa> Quiso dárselas de choro y <risa> <risa> y, le salió, salió tranquilo. Le salió sí. y salió Y salió sí, Fue por y salió claro. Todo esto parte por un tweet Ajá. Que el, el señor Stock hace Donde el día viernes Día viernes santo, se comienza a burlar De todos los católicos Y sé que vamos a explicar esto acá porque El, el otro día estaba escuchando El programa de Paco Confeña Sobre el eh, De a poco sin mascarilla En Punto FM los días jueves a las 21 horas ¿Mm? 22 horas, perdón <coughs> Tiene ahí su programa, nuestro amigo Paco, en, en la radio.fm.cl. Y están eh, tocando el tema de por qué se comía o no se comía carne. Entonces, ah, ahí también va, vamos a explicar. Yo dije que lo iba a explicar el lunes y que va a salir eh, ahora en la radio. Don Freddy Talk dice, ningún católico me ha explicado de manera clara por qué esto sería pecado. Porque si es por austeridad, me sale harto más barato que un mariscal en esta fecha. Y sale una parrilla con unos trozos, supongo que son de cerdo. <risa> no sé si era cerdo o era perro, no sé. A ver que tenía una sábate, no, ¿no? No sé, pero no sé si eso estaba ahí desde antes, si se crió con la parrilla. Bueno, la cuestión es que el loco muestra una parrilla eléctrica, ¿Eh? chiquitita. Pero super, hiper, ultra Mega, grande, tricampeona Soberana de las sucias es o sea, Una cuestión que da asco, así con eh, Triquinosis andante, así como oh. Profe, sí creo que salió una nueva variante Del COVID de la barrilla este <risa> momento La variante stock Sí, la variante stock <risa> oh, la, De verdad, el, vamos a dejar En nuestras redes sociales, la foto del tweet Bueno, también lo pueden encontrar en la última noticia En el diario del día lunes Ajá. Eh, En verdad, es horrible O sea, es... Eh... Oh. Pero fue chistoso porque quiso dárselas de choro, quiso dárselas de bacana, Él ¿eh? comiendo carne el día viernes santo Así como, eh, ¿cómo se llama esto? Asado hereje Claro, y creo que la Rosa Villar se fue para allá a... <risa> Hacerle un sanitario, ¿Hace el sanitario? <risa> Porque, oh, oiga, la barrilla azul Salud, insalubre, profe, si yo la miré y me dio hepatitis. Po, po. <risa> <risa> y sé que a raíz de esto empezó a salir Pero mucho, pero muchos memes En torno a esto Entonces de repente, no sé, vos, mostraban un... Mm -hmm una de estas esquinas, donde está el resumidero de agua, y <risa> decían, claro. eh, eh, o sea, esta hueá está más limpia que la parrilla de Free <risa> Y no sé por caleta con otras cuestiones, eh, que en verdad, siendo justos se veían más limpias que esa parrilla. En verdad, la parrilla es muy, está muy muy sucia, o sea, eh, en verdad es chistoso, porque el loco quiere salir así como de ganador, de winner, y muestra una asquerosidad que tiene, así como que no le da vergüenza. Pero... Algunos dicen, ahora entendemos por qué lo pateó la cara el cariola, cochino bo. <risa> de mierda, weón. <risa> <¿verdad? risa> Y eso que los comunistas no tienen mucha fama de ser muy limpios No, pues si los comunistas igual no tienen fama muy de, de muy pulcro Claro, o sea, imagínate O sea, ese hombre tenía el mal de diógenes en la parrilla entero así. Sí. Pues, estaba apuntando bacterias, hongos, virus Sí, pero en verdad es, es muy cómico Pero ¿cómo y más y más, En el diario, ¿Eh? en la última noticia ¿Eh? Después te, te hablan con una experta en parrilla y te enseña cómo limpiar la barriga. Y lo más cómico es que el, el titular Ah, no, salió el día domingo, esto dice Freddy Stock abrió debate tras subir una foto en Twitter Consejos para tener la parrilla impecable para cualquier ocasión <risa> <risa> O sea, no estaba ni ahí con lo que había dicho Por tratar de crear polémicas con los, con los católicos Porque comer carne o pescado, no, no La polémica en el fondo fue por el nivel de suciedad <risa> Y de bacterias El nivel de, bueno, eh, vino un inspector de Fukushima, weón bueno, y, y se fue indignado, weón, bueno. <risa> Y <risa> le pusieron la cúpula la cúpula de Chernobyl también. <risa> bueno, claro. <risa> No, si era demasiado, profe Pero, no sé, por último, ya, si la ella sacar una foto dije que cachar, que la mora está inmunda, po Y más encima está ahí haciendo un pedazo de carne ahí Pásale una cebolla, un pedazo de limón, no sé, po, algo para limpiarla po. Oye, fue Sharp y le dio arcazo, A <risa> no, ese nivel, Ya eso mucho, profe Dejado <risa> <risa> que tiene tan cochina la comuna como este moro que... tiene la parrilla. Claro <risa> Oye, porque es verdad, miren, si tienen que ver la foto, la voy, a, la voy a subir Sé que me la voy a subir en este mismo momento al... Dele nomás, para que quede ahí entonces, sí. para que nos visiten en redes sociales Y queden también todas las fotitos y las noticias de las cuales estamos hablando eh. no estamos cagando la risa un rato eh, Efectivamente, la vamos a subir al tiro para que si no después se me olvide Y me decir, ay, el profe no subió nunca la foto... Ahí está la foto ya Ahí está bien, profe sí. Oiga, eh... Sí, bueno, eh, ¿cómo, tan, ¿Cómo tan weón? ¿Para qué andamos con cosas? ¿Cómo, ¿Cómo tan, weón? tan weón? Ahora se le va a conocer como Don Parrilla Stock parrillas tocar me gustaría igual explicar brevemente, brevemente, brevemente. El, el tema del, de la carne ¿Sí? ¿por qué comemos carne? o sea, ¿por qué no se puede comer carne en Semana Santa? ¿se va a mandar un mandelazo, profe, ¿o no? no, ya, no no. Dele, adelante, ilústrenos. Antiguamente, y cuando me refiero a antiguamente, me refiero a hace mucho tiempo, el tiempo de nuestro abuelito, se respetan mucho las fechas. Y las fechas son las siguientes: Tenemos Semana Santa, que coincide con la Pascua de los Judíos, y tenemos para atrás 40 días, que empieza la Cuaresma, son 40 días, y ahí tú te vas a encontrar con el, el final del carnaval. O sea, cuando el carnaval termina, comienza la Cuaresma. Es por eso que el carnaval de Río, por ejemplo, tiene fechas móviles. ¡Charan! Ah, okay. Y los 40 días después viene el Pentecostés, que es cuando. Cristo supuestamente se va sí. se va al cielo ya entonces, durante estos 40 días antes del, del cómo se llama esta cuestión? Del, de la semana santa tú debías bajar mucho como, como los musulmanes tienen el mes del ramadán, ellos loco ¿Ya? ayunan todo el día hasta que eh, oscurece, cuando oscurece recién pueden comer en el ramadán, ya, acá el, la gente no puede darse ningún tipo de lujo ni comer nada eh, ostentoso, entonces la carne era un gusto o sea, era algo muy caro de producir, la carne era solamente para la gente de plata, o para los no Nobles, o, o para lo más. me refiero a la, a la carne de vacuno, uh -huh. porque el pueblo podía comer carne de cerdo, pero tampoco tan regularmente, para el pueblo por lo general eran las aves de corral, que son el pavo, el pollo, cazar conejos y, y obtener peces, porque o sea, eso se obtiene gratis, porque tú lo, los vayas a cazar al río o sea, con, con, con eso no hay, no, no hay mayor eh, problema, entonces, cuando ya llega la semana santa, propiamente tal, y llega el día viernes santo, la gente de alta alcurnia no puede comer carne porque tiene que, entre comillas sacrificarse, sacrificarse así como que Cristo se sacrificó por nosotros, ellos se, van, eh, ellos se sacrifican también eh, comiendo austeramente, y ese es el concepto de autoridad, austeridad, que se malinterpretó con que en el fondo los ricos tenían que comer comida de pobre, y que es lo que come el pobre, come pescado pero también pueden comer lentejas pueden comer garbanzos, pueden comer lo que quieran ese no es el problema el problema era que no se podía comer carne y la gente después con el tiempo fue eh, trastocando esta tradición y diciendo que se podía comer carne y más que se debía comer carne cosa que no es, que no tiene ningún sentido porque si uno lo piensa incluso desde un punto de vista lógico si uno va a a tener un respeto por así decirlo porque Cristo entregó su vida se conmemora que Cristo entregó su, eh, su vida para el perdón de nuestros pecados, no me voy a poner hacer un asado ni nada por el estilo ni nada que tenga que ver con celebración entonces como algo que, que sea austero y algo poquito ni siquiera algo opíparo o abundante voy a comer algo un poquito Ah, okay. entonces la tradición propiamente tal se va a dar más que nada por eso ¿Sí? se va a dar porque, el, porque la gente va eh, a comer pescado porque es la comida del pobre oiga profe, pero también ¿Mm? eh, tenía entendido yo, no sé, corríjame que significaba que comer carne roja en esos días era mal visto porque eh, bueno, con la muerte de, Ju de Jesús, el contexto de la sangre, la muerte y todo ese Tipo de cosas, mira, es una de las explicaciones que también se, se puede dar. La otra, hay una explicación que habla de que el pescado que representaba a, lo, a, lo, a los primeros cristianos, que me parece que, que, que tú también lo habías dicho, ¿Mm? que era el, con el tema de delictos. Ah, el tema de la multiplicación de los pescados y los panes. Sí, no, y, y más que la multiplicación, después, eh, cuando los cristianos estuvieron siendo perseguidos, ¿Ya? ellos eh, eh, la única forma que tenían de comunicarse era eh, a través de eh, la pescado? forma del pescado. ¿sí? ¿Pescado mensajero? Entonces yo, sí, pues, dibujaban pescaditos. Ah, pensé, entonces, pensé que tenían pescado sí, pues, mensajero. No, no, lo hacían, hacían graffiti, literalmente. Ah, ya. Rayaban las calles con pescado y eso significaba que ahí se reunían cristianos. Ah, ok. Entonces esa era la idea de el, del tema del pescado que lo que lo siguió por mucho tiempo después Ajá. bueno, ahí tiene la explicación don Freddy, para, para que entienda por qué no se debe comer carne en, en Semana Santa en Viernes Santa, claro, ¿eh? obviamente esto si tú eres cristiano, ahora si tú no eres cristiano hace ah, la cuestión que queráis, claro no hay, no hay ningún problema, nadie lo está obligando él él tiene que tolerar también la opinión de los demás y el... Él... no, pero eso sí hay que obligarlo a la parrilla, no, porque no, no, puede, sí. no, no puede presentar no, sí, algo fue, así, eso fue. <ríe> Fundamental, eso es fundamental. Sí, pues profe. Oiga, vamos a una pausita y ya volvemos con más temitas interesantes aquí en la capital. Uh -huh. La capital de los simios.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 Cuando de repente se le acerca un apóstol y le dice: Señor, ¿la país? No, loco, mira, son Livay y Lorea la marca, loco. y Livay y Lorea la marca. Va de un Va un Voy a reír por respeto a usted, nomás. No pero más fome que clase religión usted. <risa> aquí aquí anda con cosas. <risa> eh, es oh, verdad. Es como karaoke sordo mudo. Así <risa> <¿Ha sido> de fome. <risa> <risa> Oiga, profe, mejor cuéntele a la gente dónde nos puede, encont nos puede encontrar. Éjale, el día lunes tempranito en la mañana nos encuentra usted por Spotify, así que si usted se da para la pega nos puede ir escuchando ahí tranquilamente. El día lunes a las 10 de la noche en vivo y en directo por .fm.cl Ahí encuentra el programa y nos va a escuchar y nos va también a repetir el día domingo a la... 10 de la noche, o a las 9, no a las 10 a las 10 de la noche también lo va a poder escuchar el programa, el día martes estamos en YouTube en YouTube está todo en mano, Así que también en estamos YouTube, ahí, Sí, YouTube este so mismo poder. programa usted lo va a encontrar ahí en YouTube, y también tenemos nuestras redes sociales, pues obviamente, ya que tanto criticamos las redes sociales, también tenemos las redes sociales para impartir odio <ríe> y sí, amor, <ríe> somos <ríe> ahí, consecuentes. sí, Twitter, Capital de los Simios 1, en Facebook, búsquenos como Capital de los Simios con K, estamos en Instagram también, Capital de los Simios todos juntos, y también si usted nos quiere mandar algún correo, felicitaciones, contratarnos para eventos, bautizos, <ríe> Fiestas progres, fiestas progres, <ríe> capital Prognané. de los simios arroba gmail.com. Exactamente. Uh -huh. Y ahora nos estaríamos yendo a la sección más pedida por toda Latinoamérica Unida. Sí, por supuesto, con nuestro jingle, el gran jingle. jingle. <risa> Todavía se me lengua la traba, profe. Yo estoy seguro que es la chinovac. Estoy seguro que es acá. Sí, y, y me toca te... la próxima semana la segunda dosis. Sí, sí, ya... Ahí va a llegar con cinco ajintalados al tiro. Sí. <risa> Ojalá que me pongan Android 11. Claro. Se <risa> fue. Sí, pues. Así que vamos con nuestro jingle que dice... Chile al día. Chile, Chile al día. Día. Con el profe Tan tan Oiga profe, va a haber que ensayar Esto o si no, va a haber que grabar Una demo con... Con este jingle Yo creo que sí Y sacar nuestro primer cassette. Yo creo que, que... va a ir igual que al de Felo Pero <risa> Verdad ¿Cómo se llama ese uh -huh. el de Felo? Eh, ¿Felo Carril? Se busca Ah, ¿verdad? El cassette, sí, se busca Se busca a quien lo compre Se busca a alguien que lo compre Efectivamente, ¿verdad? Exactamente Me le había de, olvidado. ¿De verdad, cassette se, de verdad cassette se llama Se busca? Sí Yo pensé que era sí, Felo Carril claro. Entonces el segundo No, el primero, es claro Se llama Se busca De Felo <risa> Efectivamente alguien que lo compre <risa> Exactamente Oiga, profe ¿Mm? eh, Bueno, tenemos en nuestra sección de Chile al día. Eh, mire qué lindo. Yo creo que es Chile siendo Chile. Sí, Chile siendo Chile. Detienen a funcionarios del INDH con moloto Mire usted. Qué Andaba lindo. celebrando el Día del Joven Delincuente. Meh, qué lindo. Qué lindo. ¿Nos podría ampliar esa noticia, profe? El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se refirió este martes a los hechos ocurridos ayer en la capital en el marco del Día del Joven Delincuente. En particular. Habló, sobre, habló sí, dicho, sobre la captura de 11 personas en Cerrillo, que fueron sorprendidas trasladando bombas molotov y fuegos artificiales. Entre lo aprendido, hay una persona que vestía ropa y casco que lo identifican como observador de los derechos humanos. Al respecto, Gali fustigó los incidentes de la última hora y señaló que hay un grupo muy minoritario de personas que no respetan ninguna norma y peor aún, en un momento de especial ansiedad para la ciudadanía, salen a cometer hechos de violencia. Junto con ello, declaró que la presencia de un supuesto observador de derechos humanos entre los detenido es un hecho de particular gravedad y remata diciendo detrás de trajes que dicen ser de observadores de derechos humanos detrás de cascos detrás de haber Aducido esa condición, personas quisieron evadir el control policial y que portaban 35 bombas Molotov, detalló. Arreglón seguido señaló que, me pregunto, ¿para qué necesitamos observadores de derechos humanos en los hechos de violencia ayer? Y yo me pregunto, en general, ayer no uh -huh. había ninguna manifestación pacífica, ninguna demanda legítima. Ayer lo que hubo fue violencia intensa de una minoría en contra de carabineros. Ahí no hay nada que observar. Por ello, señaló que lo ocurrido debe ser investigado para determinar la responsabilidad de los acusados en los ataques ocurridos de ayer. Vamos eh, desmenuzando un poco la noticia, profe. Sí. El eh, tipo este era efectivamente uno de los veedores del INE INDH. Mira, en un primer momento salieron los locos del INDH diciendo: No, él no pertenece a nuestras fila, él nunca perteneció ni nunca más uh -huh. lo pertenecerá. <risa> <risa> <risa> Literal, así al tiro diciendo: No, él no pertenece. Ese, no sé de dónde sacó esos cascos, se los tiene que haber robado a alguien. Es un montaje del gobierno. Ah, ya, Juego a los pagos. A los pagos, a los pagos, los pagos están haciendo montaje. ¿sí? Ah, claro. El drama es que hay fotos del susodicho que lo colocan en plaza DisneyTat uh -huh. junto al equipo de observadores del Instituto Nacional de Derecho Humano portando credencial del Instituto Nacional de Derecho Humano, el casco y la chaqueta respectiva, por lo tanto sí era un observador del Instituto Nacional de Derecho Humano, y no sale solo en esa foto, sale con otros observadores así que tampoco pueden venir a decirse de que no, que no era de nuestras filas, que aquí no participaba que no era un empleado de es que va a faltar que justo diga, no es que justo lo echamos ayer, <risa> claro <risa> Entonces ya no era, ya no participaba Pero bueno, Ah, y ese día iba, iba a devolver el uniforme Claro, junto con las molotas que le habían prestado <risa> Claro, junto con las molotas que le habían prestado Miren, estos son actos organizados porque los locos iban transportando bombas molotov en el auto Le hace un control carabinero y el carabinero le dice amablemente Amigos míos, ¿ustedes por qué se encuentran evadiendo el toque de queda? ¿Tienen algún problema, algo de urgencia que no puedan solucionar? A lo cual ellos amablemente le dijeron, Amado carabinero, nosotros en verdad vamos y nos dirigimos a contactarnos con nuestros colegas y compañeros que está siendo brutalmente reprimido por un carro lanzagua después de haber saqueado el kiosco de la esquina y haber hecho mierda el semáforo. Y Carabinero le dice, pero usted cuenta con alguno de esos permisos para poder hacerlo. Y ellos amablemente le dicen, sí, soy veedor del Instituto Nacional de Derecho Humanos. Y Carabinero le por dice, por favor, por favor. ¿Podría yo acceder a revisar el contenido de su vehículo? Y ellos dicen, "Ah, le iba <risa> con nada, nada, baja del tiro, Y ahí le encontraron las bombas. Ah, eh, ahí empezaron los improperios. Claro, y ahí le encontraron las bombas. ¿Iba con más gente este susodicho? Sí, pillaron a 11 personas 11 personas, pero entonces no lo pillaron tirando con las molotas como tal No Sino que era, era transportándolas Claro, ahora lo que ellos dijeron es ¿Sí? que estaban eh, Ellos llevaban benzina para las tomas Porque había gente que tenía frío Entonces las llevaban en botellas de alcohol O a lo mejor pasaron a algún servicentro Claro y, y no tenían bidón No tenían bidón ¿eh? Entonces, te... claro, iban en un viaje muy largo Y justo las botellas tenían a acerrín y... y Plumavi. Mira, justo, justo, sí Sí, pues. Ah, y les colocaron un trapo para que no se saliera Es para que no se saliera, claro, claro. No eran bombas molotov, no <risa> No, y el encendedor era para los cigarros Claro, no, y los fuegos artificiales también era como para pa', pa decirle a todo el mundo que estaban ahí Oiga, son muy caras rajas estos ah, la, la cagó, la cagó Ganan no sé cuánta plata Que Son millones la... Sí, pues, creo que mmm, el que gana menos gana entre 800 lucas y un millón ¿Y el... Entiendo ¿Y el que hace la aseo? Exactamente y el que hace la CEO. y ese cual también tira bombas molotov. Ahora ojo el Instituto Nacional de Derechos Humanos no es una of una oficina gubernamental eso recibe recibe dinero y aportes del Estado que lo financian o sea pero el, si no el, es una oficina gubernamental entonces por qué se financia con el dinero del Estado? Porque cumple una función que supuestamente el gobierno no puede cumplir porque juez y parte entonces se crea un como una ONG funciona más o menos así en el cual el ellos se hacen cargo de observar que el, el Estado no cometa atropellos contra los derechos humanos pero Oiga, profe, predican con el ejemplo momento. Cacha, ¿de cuándo existe esta cuestión del Instituto Nacional de los Derechos Weones? <risa> vamos a revisar el tiro, porque no es tan... No es tan... porque no, no es antiguo No, no es antiguo O sea, de cuando volvimos a, a la democracia, por decirlo así, no existía este instituto No, si esto se crea me parece que con Bachelet ¿Bachelet 1 o Bachelet 2? Me parece que Bachelet 1 ¿Bachelet 1? Sí, pero... ¿quién, ah, ¿quién, entonces, ¿Quiénes son? Al ahí... tiro, vamos, vamos a ver, el tiro, ¿quiénes son? Ahí todo, calza, pollo... Po ¿Quiénes somos? El Instituto Nacional de Derechos Humanos Es una corporación autónoma de derecho público Creada por ley número 20405 Destinada a promover y proteger los derechos humanos Tirar bombas molotov a carabineros Y a todas las personas que habitan en Chile <ríe> Lo dice su <risa> ¿Sí? Echan la agüita a la primera sí, claro. línea <risa> A ver, déjame decir dónde está Consejo Nacional Consultivo, Directorio Consejero y Consejera Vamos a ver dónde En la historia de estar dónde está Claro. Cuando se funda? Bueno, a ver, a ver. Y que a ver. también me gustaría saber si en otros países existe una entidad como tal, porque la verdad es que que yo sepa, por lo menos en Latinoamérica no existe una entidad parecida al Instituto Instituto de Derechos Humanos. 20 de julio del 2010 entra en funcionamiento. Entonces fue con Chanchalet. Claro, porque el 15 de junio del 2005 a. va a crear el instituto y recién ah, el sí. 2009 se, se aprueba el trámite legislativo. En noviembre del 2009 eh, se va claro, la presidenta Bachelet la, lo, lo firma el decreto y el 20 de julio del 2010 ya eh, se constituye... Esta función, sí. Pero, estos es desgraciados lo único que se dedican a hacer es a entorpecer la labor policial. Pero sí, si para eso están creados, yo que te entiendo. O sea, supuestamente están creados para que para que el carabinero ni nadie se, se vaya al chancho. Pero nadie como quién, porque por ejemplo los de la primera línea hicieron lo que hicieron. Ah, no, pero es que de hecho... eh, no, es, es, sola, ¿Mm? es solamente para las fuerzas del Estado. Es como un autocontrol que deberían tener. Ah, ok. No es para los civiles, no es para la, digamos, no, no, lo... gente común y corriente. No, el, el civil debe como regularse solo, por así decirlo. Por eso que en esos casos ellos no se meten, por ejemplo, si están, no sé, saqueando o están, eh, no sé, cometiendo desmanes o están ahí los mismos tipos de la primera línea, no sé, arrojando piedras o están quemando un paco vivo No, nada. Y de... Ellos no se... Y, y... ¿Pero no tienen la facultad <coughs> o, o ellos no, no digamos, no, no sé? No, no tienen facultad. No, ojo, y de hecho ellos tampoco tienen facultad para intervenir en lo que hace Carabineros. Ellos solo están como observadores. Carabineros no puede tomar ah, okay. los detenidos a menos que, o sea, estén cometiendo algún delito, pero ellos pueden observar, filmar pueden, no sé, pues, si se están llevando detenido a alguien o se está violando, no sé, por los tratados de derechos humanos, eh, ellos pueden ir y solicitar el nombre de la persona que tomó detenido y, la, y los carabineros tienen que dárselo, o sea, son un ente fiscalizador claro. Pero no están sobre carabineros, ojo. No, me imagino que no. Ahora, mucha gente de repente dice, ay, ah, los carabineros no tienen derechos humanos. Hay un... Dentro de la definición de lo que es derecho humano eh, Te dicen de que Un agente del Estado Por el hecho de tener la, el poder y la fuerza coercitiva No tiene la facultad de poseer derecho humano Cáchate Así tal cual Así tal cual Es por eso que ellos dicen no Carabinero no tiene eh, no, no es lo mismo que, que un civil, porque el carabinero está preparado y tiene el, el, el uso eh, legítimo de la fuerza, ilegal, y más encima desproporcionada, según ellos. Por lo tanto, si están agrediendo un paco, lo están quemando vivo, el carabinero no tiene derecho a derechos humanos, por así decirlo, porque él pertenece al, al estado. Y ellos están para velar de que el Estado no cometa violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía, no contra ellos mismos. Esa es como su definición y su lógica. Es por eso que nunca vaya a ver a alguien de Instituto Nacional de Derechos Humanos defendiendo un Paco. O un milico, ah claro, mire y qué bueno igual eh, saber o uh, aclarar ese punto porque mucha gente claro, ve las dos caras de la moneda, siempre en estas cosas eh, que pasan como por ejemplo el día del joven delincuente que obviamente eh, el carabinero se tiene que quedar ahí de brazos cruzados porque no puede hacer uso de las armas claro, eh, en ese sentido si le están tirando bombas molotov y, y se pitean a uno, bueno, eh, será nomás porque el instituto de derechos de humanos no tiene nada que hacer no, no, pero anda a tocar a uno de los niñitos que estaba tirando molotov, ese es el tema. Porque ahí saltan al tiro. Sí, pues no, saltan al tiro. Entonces, bueno, estaba más pelado el chancho. Sí, que le diga? Mira, no sé por qué a mí se me imagina que todos estos desgraciados que estaban ahí salieron de la Universidad de la República. Bueno. <risa> Usted es malo, profe. <risa> Lo único que era encontrar pega. <risa> Pobre, oye, un pobre gente la, eh, profe, ¿por qué se van a cerrar la república? por penca, por mala para que aprenda <ríe> para que aprenda <ríe> diríamos colocar el Natalia Natalia ¿Cierto? Sí. por malo, para que aprenda para que aprenda mira, tras una extensa investigación la superintendencia de educación superior solicitó el cierre de la universidad de la república esta es la primera casa de estudios que deberá cesar sus funciones por acción del ente fiscalizador desde su creación en 2019. Deudas de miles de millones de pesos, denuncias de su propia comunidad, desorden administrativo e incluso el remate de su casa central forman parte de los hallazgos. En 2020 contaba con una matrícula de 3.299 estudiantes. La historia la revela la unidad de reportaje de Bio Bio Chile. Estamos leyendo un reportaje de BioBio. Bio. Lamentablemente por mala administración, platas que desaparecieron, malversaciones. Y eh, poca seriedad en lo que ellos estaban haciendo como casa de estudio los llevó a que los mismos estudiantes en un primer momento empezaran a reclamar y al final la matrícula que era de 5.227 estudiantes nuevos bajó a 1.083 para el año 2020 o sea con eso ya también se hace insostenible la casa de estudio Ándale, y había obviamente <coughs> Igual, perdón eh, Todos estos eh, estudiantes De esta universidad quedan en el limbo Claro, van a tener que ser reubicados Ahora, lo que estos estudiantes quieren Era que no, que por ejemplo Muchos de los que estaban ahí estudiando Derecho Quieren que lo reubiquen en la Universidad de Chile <risa> Barça, bueno <risa> Pero se da Digamos, se da el, eh, La reciprocidad, por decirlo así O sea, eh, yo creo que Si estáis en la Universidad La República tenéis que ir. Irte a una igual o, o del mismo de la misma calidad, ¿no? Pero, o sea, que si esta es la peor, a cuál te vayas? a ir. <risas> <risa> bueno, sí. a ver, eh, yo sé que, por ejemplo, la bolivariana lo recibiría con los brazos abiertos. Sí. sí con tal de la de Recoleta también. Claro, ¿no? la de Recoleta también, pero con tal de tener más alumnos, eh, pero universidades que estén adscritas al consejo de rectores, sería difícil que lo reciban. Algunas por ganar plata la van a recibir igual, pero claro. que muchos de estos alumnos entraron sin PSU. Ah, entraron sin PSU. Sí, pues entonces no hay un proceso de selección del estudiante. Ah, que la PSU ya, o la, o la PTU ahora, como que igual. Eh, vale, me... Esta, para pa dejar más o menos. Eh, eh, digamos aclarado esta universidad es privada, ¿cierto? Sí, universidad privada, una universidad mm. que ya había tenido una crisis bastante importante como hace unos 10 años atrás, donde fue cerrada mm. se volvió a reabrir, yo me acuerdo que muchos estudiantes se tuvieron que reubicar en, en otras universidades, eh, muchos de ellos por ejemplo se fueron a la universidad central pero ahora la universidad central está con proceso de ingreso vía PTU igual que muchas otras universidades, hasta la Bernardo Higgin está con PTU, entonces quedan re pocas universidades donde la, la gente que está estudiando acá eh, puede entrar, que son ¿cuántos de estos? 3.300 alumnos que son los que están eh, que son los que están en, en el curso a ver, dice también que se descubrió un incumplimiento recurrente de sus obligaciones previsionales situación que se arrastra desde ya varios años según cuenta en el expediente a noviembre de 2020, la casa de estudios contaba con un total de 4.105 deudas previsionales, vigentes con sus trabajadores, por un, oh. por un monto superior a los 285 millones y con 11 instituciones previsionales o sea, más encima estos es desgraciados Hab... no pagaban la, la FP había salido. Acabado el 10%. Claro. Multas por la Oye, dirección a... del trabajo por más de 100 millones. Eh, y demandas por concepto de obligaciones previsionales impagas por más de mil millones ¡Chu! Se encontró que la universidad también mantiene una deuda vigente por concepto de impuestos, créditos fiscales por un monto de 1.725 millones ¿Y cómo lograron eh, seguir hasta esta fecha? Si tenían tanta plata de, se parecía a Mauricio Pues ¡Claro! <risa> y la verdad es que como todos sabés que los juicios se van demorando, estos locos van pateando, van pateando van pateando, y a los alumnos les sigue curando Claro. Así que tuvieron que rematar la, la casa central mm. Mira, a ver, se detectaron incumplimientos los pagos de contratos de arrendamiento de los inmuebles en que funcionaron su sede. Al 20 de noviembre del 2020, a deuda por concepto de renta de arrendamiento. A lo menos más de 17.000 UF. Ah, oh, ándale. 509 millones de pesos. Era como la casa de Kramer allá en. <risa> <risa> que no estaba pagando contribuciones ahí en, claro. en el lago. De que Kramer. O sea, estos locos, en verdad. Eh estuvieron con una gestión pero horrible. Dice, eh, ahora solo resta que el Ministerio de Educación revoque el reconocimiento oficial con el que opera la República, en caso de coincidir con los argumentos de la CES, que la Superintendencia de Educación Superior, deberá remitir el antecedente al Consejo Nacional de Educación para que se concrete dicho trámite, a fin de dar paso a una administración de cierre que asegure a los alumnos el término de su estudio. A diferencia de lo ocurrido en la ARCIS y Universidad del Mar, donde la crisis estalló tras denuncias de su propia comunidad, esta es la primera casa de estudios que deberá sus funciones por acción del ente fiscalizador desde su creación en 2019. Wow. O sea, pasó a engrosar la lista de universidades pencas. Sí, de instituciones que fueron buenas, que son para reírse, por así decirlo, de ellos. O sea, ya, pucha, ¿cómo decirlo? Uno, por lo general, con orgullo, dice así como: Yo salí de tal casa de estudio y creen que es la mejor, pero pucha, ahora vayan a buscar pega y que diga Universidad de la República, como Chuta, ¿quién te va a contratar? Nadie. Venga, Lamentablemente, todos los que estudiaron ahí. Es que quedan estigmatizados lamentablemente. ¿no? Claro, sí que saliste un, de Una universidad penca. Claro. Entonces no Estuvo con deuda, no vale la pena. ¿no? Claro. Escucha lamentable para todas las personas que estudiaban ahí, que van a tener que ser reubicadas, que quedaron con su estudio a medio terminar, que también a lo mejor en cierto sentido fueron estafas porque eh, si estáis pagando por, por por una educación, obviamente eso te tiene que llegar eh, puede que no haya llegado de la mejor manera pero mira, ojo, eh... ahí yo no es culpa a los estudiantes si tú sabes que esta institución está con problemas desde hace más de 10 años para que mierda te matricule ahí, o sea los que se matricularon a lo mejor estaban con la fe de que cerrara la universidad y los reubicaran sí. Una que, buena. Es que, profe, yo creo que los jóvenes como estudiantes nunca se dan el trabajo de investigar Si una universidad está bien constituida, si es sólida si Yo creo que se lleva más que nada por una cuestión emocional y por la marca O por el precio Es que eso es lo más potente, porque es, es tu futuro, o sea, debería ir investigar Bueno, yo creo que sí, pero por la regla general no se hace O usted, por ejemplo, investigó si la universidad donde usted estudió tenía algún tipo de, de problemas, por ejemplo que le impidiera a lo mejor terminar la carrera Yo creo que no eh, Sí, sí lo investigué ¿Sí? ¿Sí? Y de hecho cuando yo entré sabía que la universidad era como buena para tener paro Pero así todo era era la mejor eh, para estudiantes de pedagogía y era la mejor universidad a la que uno podía entrar entonces, sí ah, que usted es eh, eh, eh, alentadito era, profesor, y, y, y aparte eran otros tiempos en, en esos tiempos sí, no pues. se preocupaba de, de su educación no, sí, no daba lo mismo que era en una universidad en otra, entonces, sí, era, era bravo esa cuestión era bravo sí, pues. bravo, bravo, como también fue el show del día viernes santo, ¿qué pasó en el programa Mentiras Verdaderas de la Red? ¿qué pasó ahí? Ufú. volvieron los viernes ¿Sin censura? Sí, hicieron como un bien de humor especial, en el cual el programa del, de, de la red dejó, no dejó títere con cabeza. Ah, sí, ¿por qué tan...? tan... Porque primero presentaron Eso. a uno de los paya high pero sin el Edo Garoe, estaba el, el, el, el otro, que, está, que estaba con una flaca parece que era una de, del morandés no estoy seguro pero me parece que sí que era una de las del moro y se hicieron pasar obviamente hicieron un sketch con que eran muy muy muy cuicos y dentro de eso obviamente desnudando todas las todas la, las cosas que supuestamente se viven en el barrio alto y, y haciendo muchos chistes con eso chistes cristianos chistes valóricos y, y causaron bastante polémica con eso pero eso no fue nada porque al final del show viene el mítico ya a esta altura violento parra personaje interpretado Bien. por eh, el Mauricio Palma, que estuvo en Viña. Uh -huh. De hecho, te acordé que Mauricio Palma en su rutina en Viña estaba empezando a guatear y de repente cuando saca Violento Parras cuando se empieza a llevar los aplausos y toda la... todo lo mejor del... Yo creo del que culo. le salvó la rutina al Violento Parras Sí, le salvó la rutina directamente, porque en verdad el estándar que está haciendo no estaba muy bueno. Está harto fome para que andamos con cosas por... O sea, yo le había visto estándar mejores, de hecho yo lo fui a ver varias veces en vivo y loco, yo por lo menos me re harto con él. Pero el show que se pegó en mentiras verdaderas fue, no dejó títere sin cabeza, loco. ¿Y por qué se tiró tanta, tantos palos? Bueno, él, él, él es así con su personaje, o, obviamente. O sea, pero para los que se fue muy al chan, claro, causó mucha polémica. ¿Qué pasó? Sí, mira, para los que no conozcan, Violento Parra es, entre comillas, como la mofa Violeta Parra, pero él dice ser un trovador ABC1, así como de, de extrema derecha. Entonces él es, es como ultra mega millonario Dueño de casi la mitad de Chile eh, Y entonces dentro de su personaje Él siempre humilla, las, uh, humilla a las personas Los trata todos de roto, Porque nadie está a la altura de él Y ese es como el, el fuerte de su personaje Pero a, a raíz de eso Él se ríe y se burla mucho también De lo que piensa mucha de la clase alta del país El problema es que esa eh, esas burlas y esas risas eh, se dan principalmente a los distintos grupos que ahora están eh, tratando de obtener visibilidad, como el lobby LGTB, la, a las tesis, a los progres, a los comunistas, al surderío en general, entonces él hace una burla y el, el problema es que muchas veces la gente no entiende esta burla, y en Twitter ardió claro. pero ardió con todo el show de Violento Barra, porque mucha ¿Mm? gente no entendió el concepto que, que tenía este artista, este artista de, en verdad, Mauricio Palma es entero zurdo el gallo, entero rojo Sí, pues. pero cuando él hace tiene su alter ego que es violento parra eh, eh, llega a ser muy fuerte las cosas que dice eh, y si hay ofendidito que no toleran <ríe> eh, lo que la otra persona dice aunque sea como un chiste y aunque sea burlándose de la misma gente del, de clase alta eh, se ofenden por todo y, y quieren incendiar ahora o se ha venido una funa bastante grande contra Mauricio Palma de todos lados quieren que lo cancelen literalmente eh, estos locos tienen presentaciones eh, online ahora y y querían así como que cancelar esa, esas funciones que Boico, no boicotear boicotear sí de fretón chuta ellos tienen un grupo en facebook que se llama los pirilonges de ntn en el cual también entró mucha gente a, a tirarle odio porque se metió con el con los con lo, con los gays y se metió así ¿Ah, sí, pues se metió con un tweet o sea ya yeah. eh, él tiró una canción de, eh, de su proyecto Alejandro trans <risa> <Yeah>. <risa> <risa> bueno, para el que no entienda, este loco le cambia los nombres a los distintos grupos y dice que son proyectos de él. Por ejemplo, Ajá. en vez de cachureos se llama cachivache. Claro. Eh, él, él tiene el... El, el ostión y el bloque represivo en vez del macha y el bloque depresivo, ¿cachai? Ah, yeah. él tiene un grupo que su supuestamente se llama los Centoyas en vez de los jaibas, ¿cachai? entonces, claro, claro, él en vez de Alejandro Sanz le puso Alejandro Trans ya la canción Corazón ah, Partido okay. le puso Eres un pervertido y hay un tweet de la Fundación Iguales <risa> Chile que dice, yeah? bueno, en la canción él dice, pero eres un pervertido ya no sé en verdad qué eres si eres hombre o mujer, o, ¿la digo o la canto mejor como, como Sanz? ¿para cómo suena? Eh, como quiera Cante la voz, profe. Eh, ya no sé en verdad qué eres, si un hombre o mujer o alguna otra cosa, qué sé yo. Rodrigo, sácate esa falda que es de tu mamá y te va a pillar y después sigue cantando otras cosas más. Ah, ya. Esa canción es Corazón Partido. Es, de exacto, Sanz. Corazón Partido. Entonces la conducción claro. igual dice: tolerancia cero a la violencia. Una rutina que se basa en el menoscabo de la comunidad trans no debe tener cabida en el humor. Es una burla dolorosa. Que no podemos aceptar Nos daña en nuestra identidad Daña a nuestros amigos, amigos Y a nuestras familias Como fundación Extendemos un abrazo fraterno A nuestro equipo Y amigos directamente ofendidos ofendiditos ofendiditos pero brutales y ojo que esto yo lo esperaba más del móvil pero no de la fundación iguales, que supuestamente son tienen un poquito más de seso se supone son igual de hueones que el móvil son igual o peor entonces claro, <risa> yo, claro. yo vio el, que en, en todos lados empezaron primero a mucha gente a defender a Municipal me diciendo, oye que son hueones no entendieron que todo esto es una mofa que todo esto es una burla es lo que mucha gente de verdad piensa y otros dicen no pero es que aunque sea eso él no puede venir y, y burlarse de la comunidad gay y de, de todos los demás este loco se burla de los gays, de los comunistas, del presidente Cantó la canción del presidente, el don diablo Es que, profe, yo creo que eh, usted malentiende el humor que tiene él Ya O sea, a ver, partamos de la base de que él no se burla de ellos Se burla del cuijo que se burla de ellos, ¿me entiendes? Porque por eso es su personaje, Violento Parra Él hace como que el cuico el Con plata, el ABC1 Está eh, dentro de... Bueno, obviamente dentro de su personaje Pero es él, el ABC1 eh, la familia más acomodada, los del barrio ar, de, del barrio alto, mm -hmm. digamos, los más patriarcales quienes se ríen de eh, todas las minorías de los homosexuales, de los negros, de los comunistas, de los zurdos ¿ya? Yeah. entonces, eh, no es él eh, propiamente tal como humorista que haga chistes de eso y por eso la gente no entiende a mí en lo personal eh, Violento Barra y sus personajes los personajes de Mauricio Palma me encantan son súper buenos yo me cago en la risa con él el hermano de las parábolas también es terrible para cagarse la risa sí, sí pero más allá de eso también tengo una opinión un poco más extrema en cuanto a la persona de Mauricio Palma ¿cuál sería esa? Lo que pasa es que a mí yo lo seguía Obviamente sabiendo la tendencia Y la opinión de él eh, Siempre respetándola entre comillas Pero yo creo que en la vida hay que ser Consecuente, y este gallo dejó de ser Consecuente para mí en el festival de Viña No por la rutina que hizo Sino por las declaraciones antes y después Ah, sí, cuando me entiende? Cuando Porque yo por ejemplo, yo no lo esperaba A él verlo tan asustado Porque si, sí, obviamente tú vas a ser Un personaje, y un personaje polémico Un personaje extremo Tú vas y lo y chao. El que le gusta, le gusta. El que no le gusta, no le gusta, chavo, O sea, como artista, queréis que te vaya bien. Eh, es obvio, queréis que vaya bien en un festival, sobre todo, que lo ve tanta gente. Pero si tenéis una consecuencia, obviamente que vaya a presentar tu personaje lo mejor posible y vaya a tratar de hacerlo de la mejor manera. Pero él siempre, antes de la rutina, estuvo tratando de ponerse panchetelería estuvo tratando de como, acomodar a la gente. Oiga, si yo no soy así, si aquí, que allá, que aquí. Entonces le estuvo buscando la chimuchina. De hecho, pues en la rutina de él que no se atrevió a sacar el violento para el tiro Se lo, lo, se atrevió a sacarlo ya cuando la rutina de, de él ya estaba siendo prácticamente vifiada y de hecho se autocensuró con algunas canciones y se autocensuró con algunas sí, canciones se, se, me acuerdo. se podría haber sacado al, al en vez de haber hecho esa rutina por, por ejemplo se podría haber sacado al mano de las parábolas eh, podría haber hecho un show completamente diferente pero siempre estuvo buscándole el acomodo para que le gustaran a, a todo el mundo y ser monedita de oro entiendes sí. y después de la rutina hizo exactamente lo mismo no yo no soy así, que hay que callar que toda la gente brinda, que, que pasemoslo bien es que bien, todo, y el, mundo, todo el mundo sabe, le preguntó por, por Violento Parra, así como que quedan sorprendidos con ese personaje, claro, y él así como yo creo que él no quería ser recordado por Violento Parra, pero lamentablemente eh, el mejor personaje es que, que eso, tiene iba a ser recordado es que por, por eso. eso a ver, es su personaje más fuerte, él empezó como youtuber ¿eh? y empezó con otros personajes que si hablamos de ahí para atrás, son personajes mucho más fuertes que Violento Parra el, o sea, el Marco Romo Gorbalán, claro o sea, el mismo la misma <ríe> prueba el Mamo Contreras Y todos sus videos sí, El CNI Channel mm. Canal de Noticias CNI Internacional Channel. Eran geniales Eran geniales Pero era un sarcasmo ah. Desde el personaje Hacia la, las cosas Que habían ocurrido ¿Entiendes? Okay. Pero por eso lo digo eh, Hay mucha gente Que no entiende el humor A mí, a mí me parece genial Me parece genial Me parece súper inteligente El humor que tiene Él siendo extrema izquierda Porque ¿Para qué andamos con cosas? Es de extrema izquierda sí, Este loco sí. <coughs> Pero Sus rutinas son Completamente geniales Sus letras son Pero inteligentísimas Sobre todo en las canciones son y para cagarse la todas risa. Las para cagarse la risa. Pero sí, obviamente, dentro del de ámbito personal, yo tengo una opinión súper diferente. Mira, ahí él salió a hacer descargo Y dice hay, ya, hay gente que no quiere entender Mauricio Palma sale a defender su rutina De su personaje Violento Parra Dice Aún está dejando coletazo la presentación de Mauricio Palma La jornada de este viernes en Mentira Verdadera Es que el comediante que interpreta a Violento Parra Tuvo que salir a explicar el tipo de humor que realiza Y la sátira que representa a sus seguidores Ya que aún no es comprendido como corresponde Mentira, sus seguidores ya saben lo que es Es para los no seguidores en su, bueno. en su cuenta de Twitter El humorista que triunfó en el Festival de Viña 2019 Escribió y volvió a destacar la clase de contenido que produce y que todo se trata de ironía, que no busca hacer reír precisamente sino representar todo lo que no le gusta de los chilenos. Violento Parra es un personaje de fantasía que encarna todo eso que odiamos el poder, el cuico, facho pinochetista extremo, hacemos comedia desde la ironía y a veces sale divertido mejor explicarlo porque hay gente que no entiende o no quiere entender. Fue la explicación que entregó Mauricio Palma de esta manera poder cerrar las críticas que le llegaban por supuestamente una persona conservadora. Ah, tampoco entendieron es... de qué se trataba y dice, esta aclaración no es la primera vez que debe hacer el intérprete de violento Parra ya que en agosto del año pasado el comediante subió un video donde interpreta a Jorge tratando tratándolo de roto en tono sarcástico <risa> y claro, los Baradit Lover también saltaron y se me acuerdo <tose> claro, claro pero como le digo, no entienden el contexto del humor, aparte no creo que las personas que lo critican sean tan conservadoras, porque se supone que el conservador quiere dejar las cosas tal cual están, o quiere que las cosas sean su curso como normal, y este que se hagan los ofendiditos De que nada se puede decir de nadie Que no se pueden hacer chistes De absolutamente de nadie ni de nada eh, No es tan conservador, es más progresista Que nada eh, Sí, pues, técnicamente sí. sí Entonces, mira, yo encontré la rutina la vi la, la vi la verdad, la vi el día Porque no la pude ver el fin de semana De hecho no tenía idea, no. y después me entero no. que había tanta polémica Tantas cuestiones, que dije ¿Qué pasó acá? A ver Vi la rutina y me recontra, cagué la risa Tiene rutina nueva Y canciones que yo no había escuchado se atrevió a cantar la canción contra Sebastián Piñera que eso yo creo que, que el canal le va a costar sí. algún tipo de multa o algo porque esa canción en ninguna parte ah. se la dejaban cantar, y ahora los mismos eh, locos de NTN dijeron que no les pusieron ningún problema con la rutina que le dijeron, hagan, ustedes jueguen nomás, hagan lo que quiera No, profe, yo creo que la red no no les va a pasar nada, no les pasó nada con la entrevista al comandante este, al comandante Ramiro de la sí. Cana. Claro, no les, no les pasó nada con eso y les va a pasar con la rutina De no hecho, el mismo no, Violeto para los molesta por eso. Esa cuestión pues <ríe> no, uh -huh. sí. mira eh, para los que no han visto pero les recomiendo que vean la rutina vamos a dejar podríamos dejar el dedito también eh? dejemos los links ¿Sí? para que puedan ver eh, la rutina y ahí se saquen porque sus está, está el capítulo completo y está solamente la la rutina hay un video que parodia a Pablo Chile que también es para cagarse la risa sí, sí. Bueno, es que puro verla entonces sí. No, si sí, esta la rutina de este gallo son, son geniales Y la verdad es que, entiéndanlo así No es que él como humorista Como Mauricio Palma Se burle de las minorías Es lo que él representa con su personaje Claro, exacto Y hay que verlo desde esa perspectiva y reírse de eso Claro, ¿no? y reírse de eso sí. Porque, para que seamos francos, sí si pasa, en la realidad pasa O sea, el Cuico es discriminador, el Cuico igual es clasista eh, Tiene todas esas cosas que tiene el personaje Yo obviamente lo llevo a un extremo mucho más alto claro. pero, pero pasa, pasa Sí. Así que, no, está bueno, hay que ver. Eh, sí pues, y yo creo que tendremos que ir a una pausita ya, Don Station Sí pues vamos a una, a una pausita porque ya estamos pasaditos sí. Y ya volvemos con más de Capital de los simios. La capital de los simios uh, uh, uh, uh, ah, ah, ah, ah, ah. don Station? Escucha eso Carnet Alacón Lejos Y me dieron ganas de ir a estudiar, profe De ser alguien en la vida Oh, sí Yo también Tantas preguntas en mi mente ¿Cierto? Y, más, y, y busco respuesta de la gente Ven a ganar Ven a triunfar Una carrera te esperas oh, Niño, tú, tú De la primera línea Claro Lo mejor ya se está haciendo Simón Bolívar Está, está creciendo, creciendo. <risa> <risa> <risa> oh, ¡Qué recuerdos, qué... profe! Oh, cuando te daban ganas de ir a estudiar al Simón Bolívar, <risa> Pero te dan ganas de estudiar. Claro, lamentablemente debemos decir que el Instituto Simón Bolívar ya está quebrado, no funciona, así que no se entusiasme, no quiere ir a estudiar allá. No, claro. Oiga... Pero... Pero esta, esta canción fue muy popular para ser de un centro de formación técnica, ¿era? Un instituto profesional, creo que era. Centro de formación técnica. O sea, te daba carreras que duraban dos años. Ah, ok. Y, y con un arancel bastante bajo, inclusive para la época, que eran 24 mil, 25 mil pesos. Cuando la ¿Sí? carrera universitaria te costaba entre 80 y 100 mil pesos. O sea, por un cuarto eh, es lo mismo, pero más barato. Pero más barato. <risa> en tu diploma sí salía al final el logo de Fune, así. <risa> A ver si parecía. Pero sí, esta canción se hizo muy, pero muy famosa. Pero ¿Sí? famosa ¿Eh? porque... En verdad te mostraba así, el... si analizamos los videos que estaban en la época ¿Los comerciales? Eh, los comerciales, los comerciales, puta, siempre te mostraban así como a un flaco, una flaca Así, bien bonito, ¿Ah? que pasaban por algo y de repente aparecía toda la manga así el Simón Bolívar Y era así como, bien, quiero ir a estudiar aquí porque voy a ir a carretear Voy a conocer a gente cool, lo pasaré genial mientras estudio Y voy a ser popular Claro no sé, pues te muestran una carrera de moto en la playa, ¿qué mierda tiene que ver eso con ir a estudiar, weón? No sé, vamos a bajar el liceo Salazar o el, el chaleco López, te estuvieran ahí, Claro, y te muestran una carrera, si están todos los la en la playa, dándole, dándole el espacio para que pasen las la, la cuadrimotos. Mm. Y claro, van los locos conduciendo y van las minas ricas tarraca, ¿cachai? Y los locos con banderitas. Y todo así como, sí, quiero pertenecer a esto, quiero Oiga, ser profe... parte de esto. En uno de los comerciales el logo era como un sol que los veraneantes seguían, o no, o me equivoco. Sí, parece que sí, porque era ¿Sí? la S, la B de costado. Sí. Como el logo antiguo de la selección chilena, así como. <risa> así. <risa> Ordinario. ¡Ordinario! <Ortivo. risa> y no, Creo y que... lo mejor es que tenía dos sedes, o sea, no era tan chanto. Creo que este instituto competía con el Aplaplac. Con el Aplaplac. No, con el oro sí. que competía era con Isel. Con Isel. Sí, ¿De pero ¿verdad? no sé. Por la canción por lo menos, que claro. era, era clasiquísima. Ahora, no, la pero verdad... este le, le ganaba. Sí, aunque la de Cel igual es re famosa. ¿eh? En populares, Mire, yo le voy a dar unos eh, datitos interesantes de este instituto y cómo se creó el jingle. ¿ya? Ah, vale, de... Dale. Ya. Mire, dice en una entrevista publicada eh, hace mucho tiempo: eh, Alejandro Becerra, creador de la publicidad para la agencia ABA Publicidad en el 92, reveló el origen de la idea de central del jingle. Dice que viene de una frase del propio Simón Bolívar. ¿Ya? Ese que adora tanto Maduro Entiendo yo dice El es latinoamericano Exactamente Dice que eh, La frase original decía Lo mejor no se ha hecho todavía ah, Buena ¿eh? Dice que tomó esa frase Y le dio un giro Para crear el jingle lo mejor ya se está haciendo Claro Simón Bolívar está creciendo Dice que fue tal la popularidad del spot publicitario Que eh, el centro de formación técnica pasó de tener 500 alumnos a tener 5000 inscritos Ah, miércoles Así de, de bacán le fue que en verdad sé ¿sí? que te daban ganas de ir para allá. Sí, pues, dice que el centro de formación técnica, Simón se, se mostraba como un centro de formación técnica líder eh, en la época y que dejaba chicos a su competencia. ¿eh? Eh, obviamente también competía con eh, Isel, también con Itesa, no sé si se recuerda que también era Itesa, un... sí. Itesa está contigo. Sí, pues. O sea, todo yo, el Citec también, todo ello eran de la red con IFOS. La red con IFOS era como la Confederación Nacional institutos profesionales de centros de formación algo así, claro pero eran como que se juntaban todos antes de que lo acreditaran porque ni siquiera estaban acreditados eh, uh -huh. para poder sacar carreras técnicas, carreras técnicas que duran dos años, ojo que muchas de esas carreras tú también las podías estudiar en la universidad, pero como la gente no sabía, claro y entre Mira, no sé pues, matricularte en los H o en la Simón Bolívar no había donde perderse, pues. sí, Simón po. Bolívar porque era taquilla, pues. era taquilla <ríe> no, y la cuota mensual era barata, o sea, no, era el alcance el bolsillo en ese tiempo, estoy hablando era de 38.500 pesos Ah, pero eso mucho, pues, porque en los videos te sale que era de 24.008, 24.006 ah, 24 sí, sí, pues, mire, dice que entre los, entre el tiempo que duró digamos, la eh, producción del, del, del jingle, porque se hicieron varios comerciales eh, y el jingle se repitió en muchas partes, se gastaron entre 10 y 15 millones de pesos para todo el proceso de hacer los jingles, de hacer la publicidad y todo, no tuvieron muchas, no, no fue no. casi nada Para la cantidad de alumnos que consiguieron imagínate pasar de, de 500 a 5000 Claro, y Entonces, tener dos sedes. Dos sedes, imagínense. Eh, decía que querían transmitir una sensación de relajo al joven que eligiera estudiar en el instituto. Ya, <risa> mira, mira que me no acuerdo se... de ese. No, no, dale nomás, dale Dice que no se preocupara de la matrícula o del estudio, porque si en Bolívar le daba un respaldo educacional para sacar un buen título y después estar tranquilo. Ah, ah no, genial, <risa> Ya no quedan por... institutos como esos. No, de, de hecho, el ta ese mismo tampoco. ¿No? <risa> Mira, me acuerdo cuando el, va el loco así subiendo como un cerro... ...la mina pasando por un arroyito... ...y de repente así como van subiendo una roca así terrible y difícil... ...y llegan arriba... ...y está toda la manca buena... Y ...con las banderas así como... ...no mejor ya se está... ...y, como, y todos celebrando, saltando, pasándolo a él... ...y de ahí te muestran como flashes de las carreras que tiene... ¿Ah? ...y de lo entretenido que es ser secretario ejecutivo bilingüe... ...y sale toda la sí. loca en una máquina antigua... ...terrible antigua... ...ahí como todo así como mirando para la cámara y tecleando... ...claro, y como en cubículos de uno por uno así... <ríe> También lo todo. No, y lo ¿Ven? mejor, se ve como el casino, pero el casino hacer... con, con ¿Eh? estas mesas de playa. Claro. <ríe> y te verdad, ahí... Black Black. No, y la loca así como pasando entre medio porque estaba lleno. Así como, ah, <ríe> sí. Y con, y con los libros en la mano, así como. <ríe> y, y cuando pasaban las carreras ahí, decía, comercio exterior, turismo, eh, técnico cartonero, no sé. <ríe> <ríe> <No, ríe> secretario bueno, ejecutivo no. bilingüe, control claro. industrial. <ríe> Y al final terminé trabajando en el McDonald's. <risa> Pero por lo menos el objetivo lo logrado, que, que la gente, que los cabros quisieran ir al Simón Bolívar porque ahí estaba la taquilla, ahí lo iba a pasar bien, y voy a conocer a Pina Rica, entonces... Sí, pues. No, sí, era, era como como lo mejorcito, digamos, de los 90 en cuanto a, a estudio, o sea, eh, digamos, en publicidad para, para, para poder estudiar. Sí, porque el resto de institutos y eran bien fome las carreras. Sí, pues, cuando hacían. Cuando hacían, exactamente. Claro. Oiga, mire, y el otro dato dice que el centro de formación técnica Simón Bolívar se declaró en quiebra tras perder una demanda por deudas sin pagas por 60 millones de pesos a una inmobiliaria. Oh, que seguramente donde tenía la, una de las sedes, porque la sede de Agustina fue la primera que cerró. Claro. Y pero, quedaba la de Ejército. Pero no no fue tanto el, tanto la deuda que tenía como para declararse en quiebra, no sé la ganancia que habrá tenido este instituto, pero la deuda no era tanta. Bueno, también estamos hablando de los años 90-2000. No tengo el dato de cuándo quebró esta... Parece que el 2005, me parece. Sí. Pero después como que revivió, pero después volvió a morir y no... ¿Volvió en forma de ficha? Volvió en forma de ficha, sí. Es que ya no era lo mismo. No, claro. De hecho, el 2010 hay una publicidad que mantiene el jingle pero no lo tocan como hasta la mitad del comercial y primero se ve un loco jugando a la pelota con una mina en la playa, y la mina así como que se los pasa, se los marea y hace un gol así como de tijerita y todo, ¡ah! y de repente pum los colocan así con ropa y con, con una mochila, y entran así en Bolívar y empiezan, lo mejor ya se está mal al comercial bueno. <risa> no, sí, ese, fue el ese fue del 2010, de verdad que eh, bueno, ellos mismos decían eh, los creadores que mucha gente les dijo que eh, los, todos los spots eran de mal gusto, pero ellos decían en dentro de las declaraciones que daban al reportaje decía, lo importante era que a los jóvenes les gustaba y sobre todo que la gente lo recuerda, bueno, eso es verdad hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy se recuerda quien no se acuerda, tantas preguntas en tu mente buscas respuestas <risa> no siga, no siga gente? profe, que me siento viejo <risa> Así Oiga, les con vamos ca canciones con historia de, de esta pasada sí pues, les vamos a traer más cancioncitas así jingles y, y cositas así para que estén recordando los tiempos pasados si usted quiere enviar alguna canción o algo que usted quiera escuchar algún comercial algún jingle del recuerdo alguna cosa hágalo por capitaldelossimios@gmail.com ni un problema ahí lo vamos sí, pues, a estar leyendo estamos y estamos su a sus ideas efectivamente Oiga, profe, y pasando ya a otro temita, a nuestras recomendaciones, ¿tiene algo para esta semana? Sí, yo creo que...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 y si mencionan la capital de los simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comunícate directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569 78 más 569 78 -690812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Bravo, grande Roland. Grande Roland. Así que aquí en Roland nos permite ver a nosotros, por ejemplo, los estrenos para el Oscar. Hay una carpeta especial con los nominados para el Oscar 2021, así que... ¿Nominado a Mejor Película? A Mejor Película, a Mejor Actor, a todos, o sea, hay muchas películas ahí que están incluidas. Cuando dices que está metida ahí hasta Aves de Precio y Mulan. ¿Ah, sí? Sí, pero que no está ¿No nominada es... a Mejor Película, no. ¿Mejor no. Efecto alguna cosa así? Sí, así como Mejor Efecto Progre, que ¿Sí? <ríe> okay. van a tener <risa> claro. que dar en algún momento así como Mejor Progreerío, te la tiran. <risa> El mejor ofendido... Claro, el, el ofendidito del, del claro, año ese... Claro. Para el día de hoy les traigo... Bueno, les informo ya que la película The Promising Young Woman o Una Hermosa Venganza o Una Mujer Prometedora ya se encuentra al aire, así que también pueden ver ese resumen... Para ir completando la lista en el Rincón del Profe. Buena, profe, buena, buena. Así que ahí para que, pa que estén atentos. Pero también durante esta semana voy a hacer el video de la película que viene a continuación. Que después que la vi, dije a la mierda las otras dos películas. <risa> Porque en verdad es una película eh, brutal, conmovedora, eh, sí. eh, potente, es demasiado fuerte La película se llama El Padre ¿O en inglés? ¿Cómo se The llama? Fa The Father Ah, bien, el bilingüe, profe Sí, porque... English, English, aquí, sí, very, very good. Very good, very good. Sí. ¿De qué trata esta película? La película trata de Anthony, que tiene casi 83 años. Él vive solo en su departamento de Londres. Y él va a rechazar a todos los auxiliares de enfermería que su hija, que se llama Ana, acá en la película, va a intentar que trabajen con él. O sea, él no quiere tener a ninguna asistente para que lo ayude pero ella lamentablemente lo, lo ve como una necesidad inevitable porque ya no va a poder visitarlo todos los días ella tomó la decisión de irse a París con un hombre que ama entonces, ¿quién diablos es ese extraño con el que Anthony se encuentra en su sala y afirma haber estado casado con Annie durante más de 10 años? Chan... Oh. ¿Y por qué dice con convicción que están en su hogar? Anthony está perdiendo la cabeza Chan Sin embargo, él reconoce el lugar, de hecho, es su apartamento Y justo el día anterior, Annie le recordó que se había divorciado ¿No pensaba simplemente mudarse a París? Chan Entonces, ¿por qué ahora afirma que no? Algo se está tramando a su alrededor, como si el mundo, por momentos, hubiera dejado de ser lógico A menos que su hija y su nuevo compañero traten de hacerlo parecer que es loco Chan. Quizás tienen como objetivo quedarse con el apartamento ¿Quieren deshacerse de él? Ah, y lo más importante, ¿dónde está Lucy, su otra hija? Perdido en un laberinto de preguntas sin respuesta, Anthony trata desesperadamente de averiguar qué sucede a su alrededor. El padre relata la dolorosa trayectoria de un hombre cuya realidad poco a poco se hace añicos ante nuestros ojos. Qué potente. Eh, en verdad la ficha es demasiado potente. Anthony Hopkins tiene una, una interpretación pero que es brutal, o sea, veamos, está nominado a Mejor Película, está nominado a Mejor Guión Adaptado porque está basado en una obra de teatro, Mejor Actor que es Anthony Hopkins, Mejor Actriz de Reparto que es Olivia Coleman que también se manda un papelazo, sí, es espectacular la actuación de, de Olivia Coleman, eh, Mejor Montaje también y Mejor Diseño de Producción, yo creo, a ver, después de haber visto tres películas de la 8, hasta el momento esta, pero por lejos, por lejos, está por sobre Nomadland y eh, Promising Young Woman. Eh, si usted no ha visto esta película, se la recomiendo encarecidamente, véala, porque te pone en la mente de una persona de edad cómo vive, cómo es el eh, enfrentar sus problemas. Eh, y llega a ser eh, angustiante, llega a ser agobiante, eh, desesperanzadora en algunos momentos, eh, como digo, es brutal, es, es demasiado brutal la película, es, eh, te deja tocado, te deja muy fuerte, Sí, mire, yo voy a hacer una pequeña, digamos, alusión a lo que usted está diciendo Y son de esas películas que te dejan pensando Te dejan pensando eh, días, semanas, meses te, te, Que de verdad te marcan, de alguna forma Sí, yo creo que esta película es de las clásicas que no vas a olvidar Es, es, es un clásico instantáneo Exacto. Es, es como, no sé, pues, como, no voy a decir que es igual en cuanto a la trama O en cuanto a lo que te produce Pero es un clásico del nivel de Forecamp. Es un clásico del nivel de Pulp Fiction, un clásico, o sea, eh, si tú viste esta película, no se te olvida nunca más. Y te vas a acordar siempre que existe una película llamada El Padre, donde eh, magistralmente actuó Anthony Hawking. A lo mejor una de sus últimas películas, no sabemos. De verdad. Porque Su... en verdad, si él tiene 83 años ya, entonces... Eh, bueno, no sé entonces sino todo en la película que los datos obviamente de su personalidad no los cambiaron. No, no lo dejan a él como con su misma edad, con su mismo nombre. Exacto. Que lo hace que sea más inmersivo todavía. Eh, sí. Pero... Eh, fíjense en los detalles cuando vean la película En los cambios de locación Que hay dentro de la misma película para poder, Porque al principio se te va a ir enredando un poco la cosa uh -huh. Porque tú no sabes qué cresta está pasando Pero después todo va cayendo por su peso Y, y uff, el final es desgarrador Yo Y, y, y no eh, le hago más spoilers No, <risa> claro Lo último que iba a decir yo, profe Es que ver a Anthony Hopkins actuando así A la edad que tiene La verdad es que es como sobrecogedor A mí me, me, me produjo muchas cosas eh, esa película eh, te, tuve muchas sensaciones sobre todo con la actuación de Anthony Hopkins y verlo actuar de esa manera a la edad que tiene es sobresaliente, es sublime o sea, si no se gana el Oscar, mira, yo no he visto Mank todavía, yo creo que la voy a ver en estos días uh -huh. si Gary Oldman que también es un pedazo de actor eh, no está al nivel de Anthony Hopkins, no creo que el resto de los candidatos esté como para quitarle el título o sea, yo creo que él se lleva la estatua de mejor actor ojo, siempre. sin ver en las otras eh, películas pero con lo que vi Va a ser tan difícil que se lo quiten que... Porque en verdad, o sea, encarecidamente, vean la película, veanla. Uh -huh. y, y después vean el resumen que voy a tirar yo ahí para que... De hecho, ni siquiera sé cómo voy a encarar este resumen, loco. Yo creo que debe encararlo, Uf. bueno, sin spoiler, ¿ya? Porque yo creo que esta película... Eh, o, o dando la advertencia. De si sí, va a ser spoiler, porque sí. la gente tiene que tener una experiencia con esta, con esta película. Es que por lo general la gente que ve los resúmenes ¿eh? es gente que ya vio la película y que quiere buscar, así como, o el final explicado, o alguna claro. otra cosa, algunos o detalles alguno, que se le pueden haber pasado. Exacto, o alguna opinión de, de, claro. de, de personas que ya vieron la película. A lo mejor pueden tener unas opiniones eh, parecidas o distintas. Porque en esta no es la clásica que uno puede decir, ya, la historia parte aquí, te ponía a contar la historia y. No, no claro. No, no es. Uf, es difícil, uf. es difícil analizar desde varios puntos de vista profe, sé que va a tener harta pega ahí sí. Me va a costar harto hacer ese guión así que. Sí, va a tener harta peguita buena, eh, buena recomendación se mandó, sí. profe Sí, eh, en en la claro ¿Y usted, don PlayStation, quién nos trae para esta semana? Mire, en esta semana la verdad es que no le traigo como buenas noticias, profe Chuta, ¿qué pasó ahora? No le traigo buenas noticias porque después de que se corrió el rumor De que Sony iba a cerrar las PlayStation Store de PlayStation 3 De PSP y PlayStation Vita Finalmente Sony ha confirmado que se cierran estas tiendas digitales Y ya no vamos a poder comprar más jueguitos ¿Y por qué? ¿Qué pasó? De manera digital eh, PlayStation 3 y PlayStation uh, Bit, eh, perdón, PSP ¿ya? Uh -huh. Cierran sus tiendas digitales el 2 de julio Y PlayStation Vita la cierra el 27 de agosto ¿qué quiere decir esto? las, eh, las consolas tienen unas tiendas en las cuales nosotros nos podemos ir a un apartado para poder comprar los juegos que queramos los, eh, las extensiones de los juegos que queramos eh, DLC y cosas así eh, y todo queda en nuestra cuenta digital, ¿ya? desde las fechas que le di, a partir de esas fechas ya no se va a poder hacer eso no se va a poder ir y comprar más juegos entonces Chuta. van a desaparecer lamentablemente muchos juegos que se lanzaron solamente en formato eh, digital no se lanzaron en formato físico y los juegos en formato físico obviamente que van a subir de precio así que una recomendación para los que tienen colecciones de juegos por ejemplo de play 3 los juegos de play 3 de playstation, Vita y también los juegos de psp van a subir su plusvalía ahora dice sí, que ojo con eso eh, mire, ¿qué funciones se van a perder o, primero que nada ¿qué, qué es lo que vamos a poder seguir haciendo una vez que estas tiendas digitales se cierren, ya que no vamos a poder acceder desde la consola, se van a poder descargar los juegos que ya teníamos comprados con anterioridad ya eso van a quedar siempre en la biblioteca Es decir, entonces si por ejemplo por ese motivo borramos el juego de la consola ya, de estas tres consolas cualquiera, vamos a poder seguir descargándolos del apartado de eh, descargas ¿Ya? Ah, por lo menos. Sí, van a seguir estando accesibles. ¿Ya? Entonces eh, También eh, vamos a poder Seguir cambiando, eh, cambiando Por ejemplo eh, Código de Playstation Store Si usted tiene un código de, por ejemplo De un jueguito que viene con alguna Añadido y ese, ese código No sé, vence en 2024 2025 eh, Aún se va a poder canjear y va a poder descargar eh, Ya sea el juego El DLC o lo que sea Que tenga que cambiar con ese código ¿Ya? que lo que no se va a poder hacer? Es que ya no se va a poder comprar más juegos digitales Como tal, en esa plataforma PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP Ya no va a poder comprar más contenido dentro de los juegos ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, usted se va a un juego X Por decirle algo... De las tobas <ríe> Algo algo, algo. <ríe> ya Y en de las Us para Playstation 3 Tiene los DLC, las extensiones, las cosas para jugar online Ya no va a poder comprar eso ¿eh? Ya, hasta ahí no me llegó Oiga, este hecho? ¿y por qué pasa esto al final? ¿Cuál sí, es la lógica detrás de esto? Mire, hay dos versiones, una versión la oficial le dice que se le quiere dar eh, más, eh, digamos importancia a las nuevas plataformas que son obviamente Playstation 5 y también se quiere también reforzar eh, Playstation 4 junto con Playstation 5, porque las plataformas eh, Playstation 3 y Playstation Vita ya están como un poco abandonadas eso es por parte de Sony según eh, la declaración oficial, sin embargo hay unas declaraciones no oficiales o hay unos rumores de que Sony había sido nuevamente hackeada Dentro de la Playstation Network ¿ya? Y le habían robado hace, los juegos Ah no, hace algunos años Sony tuvo un hackeo por parte de Anonymous En que se hackearon los servidores De Playstation Network y se eh, obtuvo Mucha información de eh, Los jugadores Por ejemplo de sus datos personales Ya, ah, ya sean tarjetas de crédito eh, Correos electrónicos Nombres, direcciones, muchas cosas así Entonces todas las personas que se vieron Afectadas en ese momento tuvieron que cambiar muchos datos Y Playstation Network Cerró por mucho tiempo, por meses eh, Y la gente no podía acceder a los juegos digitales Ni siquiera podía acceder a jugar en línea Chuta, un cagazo grande Fue un cagazo muy grande Entonces, los rumores Yo estoy más que nada eh, replicando los rumores que se dicen Que esto había sido ahora un poco más grande en ese sentido Y que habían decidido Sony cerrar esta es esta tienda y que obviamente playstation 4 y playstation 5 no las pueden cerrar porque si no ya el cagazo va a ser mayúsculo entonces están viendo cómo poder arreglar este este cagazo eso según rumores digo yo ¿eh? no es nada confirmado así que lamentablemente porque, no son muy buenas noticias porque Vamos yo, creo, a yo creo que existe otra teoría ¿qué teoría? así pues pensando ya así se me imagina que con esto te van a obligar a mudarte a la a play 4 y play 5 y te están obligando a comprarla y dejando las otras consolas de, de lado total ya la compraste y, ten, y si te conviene más comprar las otras por el soporte que te pueda dar. Sí, pues también. También puede ser esa teoría. Anda, lenta, profe y Sí, pues, nuevo modelo de negocio. Es que claro. ya, eh, ya ya estamos otro día, nuevo día ya, así que como, sí, como ya es pues, tarde. Exacto. <risa> entonces, eh, pero bueno la buena noticia por otro lado es que estas consolas son completamente hackeables hay bastantes eh, páginas y store donde podemos aún descargar juegos ¿ya? tiendas no oficiales que podemos descargar eh, los juegos que a lo mejor ya no van a estar disponibles dentro de las tiendas sí oficiales, pero para toda la gente que no le gusta hackear las consolas o no le gusta intervenirlas, es eh, una súper eh, mala noticia en ese sentido. Ah, pero es son cosas que nosotros no hacemos. No, pues no, no hacemos, no, no. no vamos a decir cómo las vamos a hacer, eh, pero en simbeta.com eh, tampoco hay nada, <risa> ninguna información de, de ese tipo. Claro. ¿Ya? Así que. Para eso, que no cosa, la visiten. Para que no la visiten. No, o esa página no, tiene muchos virus y cosas claro. así. <risa> ¿Ya? Así que eso, profe, le traigo lamentablemente una noticia no muy buena, pero había que eh, informar. Chuata. Sí, pues. ¿Y nos estamos yendo? Sí, pues. Sí, el... lo más importante. Venga. <risa> qué boteando. Sí, qué boteando. Sí. La tiró. Buena, profe. Oiga, eh, eso pues. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecido de toda la gente que nos sigue, de que nos escucha, eh, que nos apoya, que nos quiere y que nos odia también. porque sí. igual hemos recibido putillas de repente. Sí, y merecía. Sí, y merecía, sé, para que andamos con cosas. Sí. <risa> Así que eso, un abrazo a todos, cuídense mucho. ¿Quiere decir algunas palabras al cierre, profe, como siempre? Eh, sí, que se nos olvidó decir que se extendieron las elecciones, así que van para mayo. Pero lo, tenemos tiempo todavía así que Sí, pues sí, vamos a hablar de eso también sí. Dentro de los próximos capítulos de Capital de los Simos así Porque que... deberían haber sido la próxima semana Pero no, van a ser el 15 y 16 de mayo Sí, pues Así que vamos a aclarar también ahí Y vamos a dar todos los datos para que pueda votar usted tranquilo Hecho Revi pues. Revisen server.cl Si fue escogido como vocal suplente No piensa que se había salvado Todavía le queda esta última patita Sí, pues Y siga las recomendaciones del profe en el podcast pasado Si usted no quiere ser vocal de mesa Claro ¿Ya? <risa> <risa> Escúchela con atención Partiendo por la primera <risa> Sí, partiendo por la primera <risa> Eso muchachos, cuídense harto Que el bicho anda fuerte, vacúnense eh, Un abrazo a todos Y nos escuchamos la próxima semana Chau chau chau chau chau chau chau chau La, la capital, capital De los, de los simios, simios. ¡Hu <tose> hu